Yo te voy a empezar ahora con una doctora que, que estaba ahí pidiendo ayudantes, viste. Y uno siempre, viste, exagera un poco el tema del currículum. La parte que yo eh, estaba terminando la Facultad de Ciencia era eh, nula. Sí, la está por terminar mi hermano, viste. Yo me junto tomo unos mates mientras él estudia. Y para mí el, el conocimiento viaja, viste. Yo creo que está en el aire, entonces algo está ahí, ahí picando. Fui a la entrevista y me dijo, quedaste La verdad de los que todos los que vinieron Fuiste el peor, peor, peor lejos Pero todos los demás eran muy Pito suelto, la verdad Muy soberbio, no me lo fumé a ninguno Así que prefiero tener a alguien que haga lo que digo Me sorprendió de entrada Lo poco científico con lo que se manejaba Pero bueno, eh, arrancamos A laburar, viste, primer día me Dice, bueno, ahora tenemos un experimento de saber ver cuánto la gente se puede quedar quieta Tiene que pasar al cuarto y quedarse quieta y la verdad que bastante poco nos dimos cuenta, porque pasó una chica, se sentó, todo bien. No pasó dos minutos que se estaba arrancando la ropa, tenía que cantar, se puso a pintar las paredes, viste. Todo, no, no, no había nadie que se quede quieto. Había una brecha de los seis minutos, nadie pasaba los seis minutos, nadie. Y en un momento vino un chabón, viste esa persona que son como el alma de la fiesta, viste. Y te sonríen, te, te hacen ahí unos un, un chistecitos. La verdad que era un, un capo, y el chabón se sentó. Pasó la, lo, los seis minutos y nos miramos y dijimos... Ah, pero espectacular. Y empezó a llorar una forma empezó a tirar nombres Jessica Ricardo que no, no no no paraba no paraba no paraba no paraba estábamos comiendo todos a la noche y el chabón seguía seguía llorando de paso a cañazo hicimos un estudio a ver cuánto puede estar alguien sin parar de llorar los resultados fueron de que todavía no sabemos porque todavía está llorando y después vi un montón eso lo que si algo me gustaba era que siempre había algo nuevo viste que yo necesito quebrarle a la rutina entonces un día caía hacíamos algo con harina 3.0 después, después le poníamos música de prunchancho a ver qué hacía, de todo Hasta que un día me dijo, bueno Estás... creo que estás listo para para ya meterte en uno de mis experimentos más queridos, me dice. Estaba probando drogas psicodélicas con nenes desde que eran bebés Claro, le digo ¿Para qué? Ah, no sé, qué sé yo Yo estoy juntando data, colectando data Yo soy fan de la data Mirá si el día de mañana te me curan la, la, la ansiedad o qué sé yo, por el estudio que yo estoy haciendo. Nunca se sabe, viste, esto es un trabajo en equipo, mis. Eh, claro, pero lo, lo, lo, los padres, digo, ¿los padres saben de esto? ¿Están al tanto? ¿Firmaron para que hagan esto? No, qué padres, lo encontré acá a la vuelta, los pibes. No tienen nada. Ah, no, no, listo, listo. No, no, empecé, está bien, está bien, me quedo tranquilo. Eh, y bueno, entró a conocerlo, viste, eran dos nenes, una nena... Y era loco de ver, viste, los pibes no sabían que era un color y ya lo estaban flayando desde siempre, entonces todo diferente, viste, yo a ese día había comido pesado, pesado frito con huevo frito y una mayonesa al sol terrible, entro a la habitación, los pibes agarran, se agarran la panza y se tiran al piso, era un, tenían una sensibilidad desarrollada de la concha de la lora, viste, Después le pedías abrir una puerta y no, el sistema del picaporte como que les reventaba la cabeza No podían, no podían hacerlo, viste Así que era variadito Y para hablar eran eh, particulares A mí me decían Pepe, por alguna razón me arrancaron así Pepe Pero yo entraba y me decían Pe Estaban 5 minutos de reloj, te juro, para decirme el nombre, viste, no, no, no tenían unos tiempos. Yo en un momento los aprendí también a, a, a decir, ¿para qué hoy irían más rápido? Yo me en techo, duermen acá, están comiendo droga como si fueran sus, digo, no necesitan, pero viste, ya de... Yo les llevaba un regalo y se quedaban dos meses jugando con el envoltorio. Me había gastado 500 mangos en un, jugo, un tractor, uno se empieza a encariñar con el tiempo, viste, y los veía y los veía muy encerrados, le digo. A la doctora, che, ¿no querés eh, como ir a colectar un poco de data a ver qué pasa si salimos afuera y se toman un helado? Dale. Me dice, sí, nunca lo probé, pero dudo, dudo que funcione. Bueno, dice, lo probamos, viste. Yo venía diciendo, qué lindo, cómo lo van a disfrutar y pensaron que se prendían fuego. Decían fuego muy lento, pero corrían rapidísimo. Y bueno, nos entramos para adentro. No frenaban, le tiramos agua, no frenaban. Así que tuvimos que empezar a probar, le tiramos aceite, polenta, cosas. Hasta que dimos con que el Nesquí, parece que sienten que se apagan. Así que bueno, lo llenamos de ahí de Nesquí. Pasa que vos lo estás juzgando, me dice la doctora. Vos pensás que van a disfrutar lo mismo que vos y ellos disfrutan desde otro lado. No son vos. Pues bueno, yo quería que tomen un helado. ¡Ah! Qué bueno, el tiempo pasa, pasan los años. Los nenes comían una cantidad de droga que tenían que entrar con una carreta pasaban los experimentos de todo tipo y un día la doctora no vino a trabajar viste yo dije 10 años de laburo nunca faltó acá pasa algo viste entramos con un cerrajero en la casa y ahí estaba muerta muerta viste la había agarrado un paro cardíaco pobre había llegado a colectar un poquito de data de paros cardíacos antes de irse y no sabía qué hacer con los pibes digo porque lo dejo en un lugar a empezar a explicarle eh, cómo son no, no, eh, así que dije bueno yo me voy a hacer cargo de ellos y los voy a llevar a mi casa. Eh, este edificio se hace mal. Hay algo cargado acá que no está bueno, viste. Y principalmente porque me tengo que tomar un bondi y un tren para venir. Y estoy hinchado los huevos de eso ya. Prefiero llevármelo con un kilo de nos para mi casa. Y hacer un quilombo, viste. Así que bueno, fui. Los trato de agarrar y los llevaba y no había caso. No había caso, no había caso, no había caso. ¿Cómo les explico? Entonces digo, claro. Me tengo que poner en el estado de ellos para comunicarme. Así que voy ahí a ir a la, la habitación de las drogas y nunca supe bien cuánto la doctora me lo explicaba pero nunca prestaba atención así que me mandé me mandé un poco al Tuki así y demasiado después me, me averigüé que eh, demasiado de, eh, demasiado mal que eh, pasaron segundos y se me empezó a dar vuelta la tortilla Empecé a sentir todo De repente recuerdos míos empezaron a pasar Cosas que tenía re De la infancia Hicieron como Laburate esto estos años Miré para abajo Se estaba derritiendo todo Digo, bueno Vamos mejor para arriba Había un bebé prendido fuego Re tranquilo Mirándome fijo Y, y dije No, no fue, este, No sé Me quedo quieto No entiendo nada Yo me quedo quieto Si algo me ataca Empiezo a revolear piñas el, Hasta ahora Me quedo inmóvil me, hice, me tiré en posición fetal y me quedé viendo todo. Y de repente me empiezo a ver yo al futuro, ¿viste? Estoy más de viejo y digo, estoy caminando solo, estoy comiendo solo. Y a ver, qué, qué ¿va a venir alguien? Ah, ahí aparece alguien, ¿viste? Me cobra un impuesto de algo y se va. Eh, así que bueno, pasaba caminando mi abuela, pero con cinco años. Me miraba y me decía, tranqui, ¿no? y se iba, ¿viste? Y, y de repente levanto más la cara y están los tres. Y nos, nos, como que ahí me entendían. Yo sabía que me estaba acá. Estábamos hablando el mismo idioma. Entonces, les quiero decir, vengan a mi casa que los nos cuido y hacemos algo ahí. Pero me sale decir, me sale decirle, empecé a aviar. De repente hablaban re bien. Me dicen, tranqui, baja un cacho. Mira, te queremos agradecer por todos estos años que nos intentaste cuidar por más de todo lo que hiciste fue la verdad que nulo no nos ayudaste en nada pero entendemos tu, tu compasión nosotros somos completamente independientes de los tres años lo único que necesitamos de vos que cada tanto nos traigas una caja de kiwi me dices. nosotros estamos y le digo y, con, y cuando se le acabe las drogas no hace rato que no hace rato que no consumimos nada nosotros ya, ya hicieron lo que tenían que hacer está bien loco les confío si me decís que estoy al pedo acá Sí. sí. Bueno, bueno qué hubo bueno, entonces. Qué hubo, qué hubo. Así que bueno, salí un poco dolido, ¿viste? Pero a medida que empiezo a caminar, me di cuenta. Porque van a estar bien, porque vamos a estar bien. Como una decisión, todos somos todos uno. Esta cosa que te agarra como estás bien del orto. Oh, Fue una experiencia, maduré. La verdad que maduré, es una locura lo que me enseñaron. Y después se lo contaba a un amigo y me dijo... ¿Vos dejaste a tres nenes en una habitación con una caja de kiwi? No, pasa que... Somos eh, todos uno, le digo